Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra trasmissione buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra transmisión e eh, oggi vogliamo condividere la parola di dio con tutti quanti voi e queremos compartir la palabra de dios con cada uno de vosotros ed è importante che tu possa condividere questo video anche sulla tua pagina es importante che puedas compartire este video también en tu pagina in modo che quante più persone possibili possano ascoltare la parola di dio para que más personas posibles puedan escuchar la palabra de Dios. En este momento, aunque yo la estoy compartiendo en la mi página personal de Facebook. En este momento, yo también la estoy compartiendo en mi página de Facebook. Y te voy a invitar a hacer Quiero animarte para que hagas lo mismo. Porque la cosa bella de eh, internet porque lo bonito de internet es la cosa bella de las redes sociales y de las redes sociales es que podemos llegar a tocar a personas que ni siquiera podemos imaginar y hoy gracias a este mensaje de la palabra de Dios la vida de algunas personas puede ser transformada la vida de algunas personas, puede ser transformada. Alcune personas pueden ser toccadas y bendecidas algunas personas pueden ser uh, tocadas y bendecidas. e y, con, condividi quando più más posible uh, este video, ovunque Por esto comparte lo más posible este video en cualquier lugar. Ya tenemos alguien que se si está uh, si, si conectando y, ¿tenemos alguien que se si está conectando? Y, e ¿piano a piano, inizierán ad avvicinarsi y e a connettersi a otras personas? Y poco a poco van a conectarse otras personas. Y, e nosotros, um, eh, faremo questa questa questa riunione questa sera. Noi stasera faremo questa riunione stanotte. Che sarà tradotta e trasmessa sia in italiano che in spagnolo. Che sarà traducida e transmitida en italiano y e en español. Ed è veramente per me un onore e un piacere. Y para mí es un honor y e un placer. Poter avere come ospite un amico. Poder tener como huésped un amigo. Che è l'apostolo Oscar Tejeda. El apóstol Oscar Tejeda. Lui viene da Tucumán, Argentina. Él es de Tucumán, Argentina. Y ahora entrará también en nuestra directa. Y él también va a entrar ahora. Hablará un poquitín de él. Y nos va a hablar de él. Hola, apóstol. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Es un placer para mí eh, compartir esta conexión con todos ustedes hoy Es un placer para mí compartir esta directa con todos ustedes hoy. Eh, sí, que es bueno poder tener aquí estamos muy honrados de que tú puedas estar con nosotros Es bonito tenerte aquí, estamos muy honrados de que estés aquí con nosotros Realmente Es un placer poder tener un servidor de Dios como tú Realmente es un placer tener un siervo de Dios como tú eh, Ante un amigo, porque es stato un tiempo meraviglioso lo que hemos trascurso ensieme en in Israel. Y también un amigo, porque fue un tiempo maravilloso el que pasamos juntos en Israel. Entonces, un poquito que te pudiese presentar y fartos conoscir un poquito de più Entonces, me gustaría que te presentaras para que te puedan conocer más. Perfecto. Mm. Perfecto. Agradezco al Señor, primeramente. Gracias. Uh, ringrazio primero de todo, señora. Apóstol Vincenzo, muchas gracias, es un honor. Gracias, Apóstol Vincenzo, es un honor. Es un honor para mi persona y para mi casa que eh, ustedes me otorgue este privilegio. Es un honor para mí y la mi casa que me mi... habéis dado este privilegio. Hemos conocido en Israel a un hombre íntegro. Serio? Abbiamo conosciuto in Israele un uomo, un uomo integro e serio. E questa è la gente con la quale Dio ci connetta. Que per questo abbiamo iniziato un'amicizia una molto bella, nonostante la distanza. Así que Argentina, en cuanto usted ya sabe, en cuanto usted eh, haga un viaje por esta zona, eh, la Cuando, cuando pasate por Argentina, por esta zona, uh, saludamos. Las puertas están abiertas y esperamos pasar días buenos Le Las puertas están abiertas y esperamos de pasar de buenos días. Amen, sarà bellísimo bellissimo poter stare eh, lì in Argentina. Será hermoso stare in Argentina. ho eh, oh, inviti da molti amici pastori e profeti, apostoli lì in Argentina. Tengo invito de muchos amigos pastores, apóstoles de ahí en Argentina Y e quindi sarebbe bello poter organizzare un viaggio. Por eso sería bonito organizar un viaje. Speriamo y e preghiamo que presto la situación pueda cambiare esperamos y oramos que pronto la situación pueda cambiar y que este covid venga definitivamente sconfitto y que este virus se pueda eh, puede estar totalmente derrotado In modo de poder volar a viajar como un tiempo para volver a viajar como un tiempo y que magari anche tú essere qua en España y que tú también puedas venir aquí en España o también en Italia o en Italia dove comunque eh, c'è la otra parte de toda nuestra familia como ministerio donde hay la otra parte de nuestra familia como ministerio y hoy un sacco de personas se están conectando del muchas personas se están conectando de diferentes partes del mundo había qualcuno que ha perú tenemos alguien que saluda del perú qualcuno que ha saludado de españa alguien de españa Alguien que está saludando de italia alguien que está saludando desde italia había alguien que está lamentando che dice che gli apostoli non sono più per quest'epoca. Que no e noi vogliamo benedire anche queste persone che eh, così facendo, non lo sanno, ma eh, ci stanno dando una conferma. E vogliamo anche benedire queste persone perché, anche non lo sappiano, ci stanno dando una conferma. Perché? Perché la Bibbia dice che eh, guai quando diranno delle cose sbagliate contro di voi vi perseguiteranno. Porque la Biblia dice que uh, los que dirán cosas malas contra los que nos van a perseguir serán derrotados. Y, e quindi Y e así que también agradecemos a estas personas. Y e pregamos que realmente puedan abrir los ojos y conocer la palabra de Dios. Y oramos para que puedan realmente abrir los ojos y conocer la palabra de Dios. Veamos ahora. Ahora pasar al mensaje de la palabra. Pero ahora queremos pasar al, al mensaje de la palabra so che ci sono tante persone che stanno ascoltando e che vogliono sentire una parola da parte di dio sé sí, que hay muchas personas que están escuchando y quieren sentir una palabra de parte de dios alcuni pastori del nostro ministero mi hanno contatato algunos pastores de nuestro ministerio me han contactado. me ha detto aposto io sto aspettando una parola da parte di dio y me dijeronposto yo estoy esperando una palabra de parte de dios e de de so che que questa sera io da questo servo riceveò la parola y sé que esta noche de este siervo voy a recibir la Palabra de Dios por esto queremos deciros también que si tenéis peticiones de oración que le podéis compartir en los comentarios en modo que eh, ¿sí? a la de, la de la predicación tendremos un tiempo para pregar por vos. para que al final de la predicación tengamos un tiempo a, para hablar con vosotros para vosotros Voy a dejar la palabra al apóstol eh, Tejeda que lui possa hablarnos de lo que dio ha messo en su corazón. Así que quiero dejarle uh, la palabra al apóstol Tejeda que Dios nos pueda hablar de lo que él puso en su corazón. A ver. Perfecto. En, en solamente 30 segundos, en in solo 30 segundos, voy a contar algo. De mi vida. Ráscandome algo de la mi vida. Mi nombre es Guillermo Oscar Tejeda. Y mi nombre es Guillermo Oscar Tejeda. Tengo 56 años. A 56 años. Hace 53 que estoy en el Evangelio. Da 53 que estoy en el Evangelio. Vengo de padres pastores. I mis genitori eran pastores. De padre apóstol. mi padre era apóstol. Hoy tengo mi hijo mayor que es pastor junto a su esposa. Oggi ho el mio hijo más grande que es pastor con su mujer. Tengo mi hija con su yerno que están sirviendo al Señor también junto con nosotros en esta casa. O oh, mi afilia con mi género que están sirviendo a Dios también con nosotros en esta casa. Tengo una esposa maravillosa que se llama Liliana. Y mi bellísima mujer que se llama Liliana. Llevamos felizmente casados 34 años. Siamo uh, felicemente sposati da 34 anni. E il nostro tempo nel Vangelo avala il nostro testimonio per poter servire al Signore. Sí, abbiamo una testimonianza per poter servire il Signore. Okay. Okay. Abbiamo una testimonianza per poter servire il Signore. Así que es un, un placer compartir la palabra con ustedes. Quindi es un placer condividere la palabra con voi. Así que quiero compartir. Uh, Voy a En el libro de Hebreos, capítulo 12. En Hebreos, e capítulo 12. Verso uno. Verso uno Hasta el 3. Final 3. Para compartir esta palabra. Condivido esta palabra. También <coughs> No, no escuchar. Tiene como título, sí, tiene como ah, título ah, como Puesto los ojos en Jesús. Uh, ya que hice su Jesús. Poner los ojos en Jesús. Uh, ya que hice su Jesús. Es saber que tenemos es saber tempo que Un tiempo maravilloso. Ejemplo de perseverancia. Un ejemplo de perseveranza Ejemplo de entrega y sacrificio. Un ejemplo de uh, sacrificio. ¿Cuántas veces trabajando? ¿Cuántas veces trabajando? En nuestros oficios ministeriales. En nuestros oficios ministeriales nos hemos sentido frustrados. Ci siamo sentidos frustrados por muchas circunstancias difíciles. Per tante circostanze difficili. Muchas veces hemos ayudado. Molte volte abbiamo ayudado. a mucha gente a salir adelante. A mucha gente a continuare ad andare avanti. Dedicamos, le hemos dedicado tiempo, esfuerzo y economía. Y hemos dedicado tiempo, esfuerzos y economía. Otras veces hemos trabajado. Y otras veces hemos laborado. Y las cosas no nos han salido bien. Y las cosas no nos han salido bien. Otras veces. Otra ¿Cuáles serían? ¿Cómo? otras veces parecería otra vez, sembrerebbe que cuando más nos esforzamos que más nos esforzamos en servir y ser fieles en servir y ser fieles las cosas aparentemente le cosas aparentemente se ponen peor diventan peggiori A Jesús A le Jesús, pasó lo mismo. Es Esa la misma cosa. Muchas veces estuvo cansado. Muchas <coughs> veces estuvo stanco. Sintió tristeza cuando la gente. Era triste cuando la gente. No comprendía lo que Él quería. No capiva lo que Él voleva. Sus fuerzas estuvieron al límite. Las fuerzas eran al límite. Recordemos que la noche que Jesús. Recordámonos si en el... la noche en que Jesús fue consignado. Mientras él oraba. En el tiempo que estaba pregando Entró aflicción. Il suo spirito. Il suo spirito era afflitto. E rogò al padre non morire. E ha supplicato al padre di non morire. Non no voleva passare per quell'esperienza. Non voleva passare per quell'esperienza. Però il gozo posto in él. Ma la gioia che era in lui. E non desenfocarsi della meta. E non. dire. Guardare in altre direzioni che non siano la meta. Lo sostuvieron. Para cumplir. Il proposito. Lo hanno sostenuto. Para compiere il proposito. Quante veces nosotros. Sirviendo al Signore. E quante volte noi. servendo al Signore. Hemos pasado situaciones amargas. ¿Hemos pasado situaciones ¿Cuántas veces quisimos abandonar? ¿Cuántas veces hemos intentado abandonar? ¿Cuántas veces quisimos hacer como Jonás? ¿Cuántas veces hemos intentado hacer como Giona? Escaparnos de un Escapar llamado divino, la llamada de Dios. Pero tenemos en la Biblia. Pero habíamos en la Biblia. El ejemplo más glorioso. El ejemplo más glorioso. El ejemplo mejor, el más fuerte. El mejor ejemplo, el más fuerte. Para que cuando pasamos situaciones difíciles quando uh, passiamo per situazioni difficili, nos acordemos che Jesús también las pasó. Dobbiamo ricordarci che anche Gesù le ha passate. E non tan solo Gesù le ha passo, sino che le ha Ma non le ha solo passate, sino che le ha superate. Entonces la palabra de Dios. Quindi la parola di Dio nos dice a nosotros, si dice Por tanto, nosotros también. Uh, quindi anche noi, anche noi dunque. Teni, en derredor nuestro. Estando circondati, una gran nube de testigos. Da un così gran numero di testimoni, despojémonos de todo peso, de todo peso, y del peccato che nos asedia, y del peccato che ci sta sempre attorno, allettandosi. Y corramos con paciencia, corriamo con perseveranza. La carrera que tenemos por delante. La gara que se ha puesto davanti. Puesto los ojos en Jesús. Teniendo gli occhi su Jesús. El autor y consumador de la fe. Autore y compitore de la nuestra fede. El cual por el gozo puesto. El cual por la joya que gli era posta davanti delante de él sufrió la cruz sufrió la cruz menospreciando el oprobio despreciando el vituperio y se sentó a la diestra del trono de Dios y se posó a sedere a la diestra del trono de Dios considerad a aquel ahora considerate con Lui que sufrió tal contradicción de pecadores que soportó una tal exposición contra de sí de parte de los pecadores, contra sí mismo <coughs> contra sí contra sí mismo <coughs> para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Afín que no vi stanchiate e vi veniate menos Por eso Jesús es maravilloso. Por eso Jesús es el gran ejemplo a seguir. Jesús ayudó a mucha gente y sanó a mucha gente. Jesús a mucha gente la sanada. Jesús resucitó y dio de comer a mucha gente. Gesù è risuscitato e ha dato da mangiare a molta gente. Y veces, en su vida e molte volte nella sua vita ministeriale... Pena por aquellos que no si sentiva in pena per quelli che non capivano. Al Signore. Le dolía cuando la gente no comprendía el mensaje. E addirittura gli hacía mal cuando no cabía el mensaje. Pero Jesús nunca se desanimó. Pero Jesús nunca se ha rendido. Siempre predicaba. Predicaba siempre. Siempre sembró la semilla de la palabra. Ha siempre puesto los semi de la palabra. Siempre aconsejó y pastoreó. Ha siempre consejado y pastorado, porque él no veía el problema. Porque él no veía el problema. Él veía los resultados que iban a producir él veía, sus acciones. le Llevaba resultados que las acciones producían. Él tenía la visión. De ver resultados. Luego había la visión de ver resultados. No se desanimaba. No se si desalcanzaba. No se desalentaba Jesús. No se si estancaba Jesús. Sino que él sabía. ¿Mas sabía? Que su trabajo iba a dar fruto en el tiempo y en el espacio y a la hora. Che il suo lavoro avrebbe dato frutto nello spazio, nel tempo e nella ora? Che Dio già aveva determinato. Che Dio già aveva, già aveva, aveva scelto. Hoy tenemos que Noi oggi dobbiamo lavorare. Que predicar y dobbiamo predicare e seminare. Sin desmayar sin pensando en el futuro. Viendo que nuestro trabajo no es en vano. Viendo que nuestro labor no es en vano. Porque no servimos a un hombre. Porque no servimos a un, un hombre. Ni a un político. Servimos al Dios eterno. Servimos al Dios eterno. Y nuestra tarea es... sembrar la palabra del Señor. El nuestro compito es seminar la palabra del Señor en cualquier terreno, en cualquier en cualquier tierra, de tierra, cualquier tipo de tierra, porque la semilla. Porque el semilla. No tiene la culpa de dónde cae. No no no la culpa de dónde caen no. La semilla lleva fruto y vida en sí misma. I semi portan fruto e vida dentro de sí Es la tierra la responsable. La responsable es la tierra. Pero cuando no vemos resultados de nuestro esfuerzo, pero cuando no vemos resultados de nuestros esfuerzos, cuando no vemos resultados de la dedicación que ponemos, cuando no vemos resultados de la dedicación que metemos, cuando ayudamos a mucha gente a salir adelante. Cuando ayudamos a mucha gente a andar adelante. Y no vemos lo que quisiéramos ver. Y no vemos lo que vorremos ver. Tenemos que pensar que Jesús, debemos pensar que Jesús pasó por lo mismo. Ha pasado por las mismas cosas. Él es nuestro ejemplo de perseverancia. Lui es nuestro de perseveranza. Es nuestro ejemplo de ser constantes. El nuestro ejemplo para ser constantes. Jesús nunca se desenfocó de su tarea. Uh, Jesús no se non ha mai visto da qualche altra parte che non sia stata quello il suo compito. Entonces, nosotros tenemos que, que tener. Quindi noi dobbiamo avere. Nuestros ojos puestos in Gesù. I nostri occhi su Gesù. Nada nos puede Nulla ci può uh, distorcere lo sguardo. Nada nos puede distraer. Niente ci puede distraer. Pablo decía que ni lo alto ni lo bajo. pablo decía que uh, ¿no? ah, ni lo no, alto, en lo bajo. Ni ángeles ni principados. Ni gli ángeles o los o principados. Y ninguna cosa creada. Y niente que fue creado. No puede separar del amor de Jesús. si se puede separar del amor de Dios. En estos tiempos difíciles. En este tiempo difícil. Cuando muchos fracasan. Cuando muchos falliscono. Muchos se desaniman. Muchos se ¿no? Muchos quieren abandonar el propósito. Molti no quieren abandonar el propósito. Muchos creen que esto es fácil. Molti creen, es creen que esto es ganancia económica. Molti pensan que esto sea un guadagno económico. Pero al pensar de esa manera, però pensando in questo modo cominciano a perdere il rumbo iniziano a perdere la, la voglia la destinazione a il destino el proposito para el cual Dios il proposito per il quale Dio ha formato il quale ci ha formati è un privilegio molto gigante è un privilegio molto claro. grande il che il Dio eterno il fatto che il Dio eterno desde la abbia pensato in noi dall'eternità no non siamo gente che non siamo gente che è nata dall'imprevisto que nace al improviso. Dios, Dios nos hizo nacer. Dios nos ha hecho nacer. Aún desde la eternidad. Desde la eternidad. Con el propósito maravilloso. Con el bellísimo propósito. De serle fiel hasta la muerte. De serle fiel hasta la muerte. Y que pase lo que pase. Es que cualquier cosa suceda. Él dijo: No te dejaré, ni te desampararé. Y él dijo dije: no te lascerò ni te abandonaré. Es precioso cuando el rey David. Es bello cuando el rey David dice: Aunque mi padre y mi madre. Dice: Aunque si mi madre y mi padre me dejaré. Mi abbandonassero. Con tutto, Jehovah mi ricogherà. Anche così, uh, Dio non mi abbandonerà. Nunca, Dios nos va a abbandonare. Dio non ci abbandonerà mai. Devo pensare che suo figlio, pensando che suo figlio, pagò il prezzo enorme. Ha pagato il grandissimo prezzo. Para que yo no fracase. Y modo que y altri no falliscano. Para que yo no pierda. Y modo que no nos perdésemos. Porque con Dios. Porque con Dios. Nadie pierde. Todo solo todos pierde. pierde. Todos te Por eso. Cuando tú quieras desmayar. Por esto cuando te estás arrendendo cuando tú ves que las cosas cuando ves que las cosas no te salen como tú pensabas no uh, escono como pensabas cuando tú ves que tu ministerio cuando ves que el tu ministerio no tiene los resultados esperados no hay resultados que te esperabas? cuando tu ves que tus negocios cuando ves que tus negocios que tus estudios que tus estudios y que muchas cosas no te salen y que muchas cosas no te van a bien no te desanimes no te desanimes piensa en aquel que sufrió la cruz piensa en quien ha sufrido en quello que ha sufrido la cruz piensa en aquel que llevó todos nuestros dolores pensa en colui que ha portado todos nuestros no desmayes no te rindas no te estancas no te rendes aunque la duda venga a tu vida Anche se ci sia anche se ci sta dubbio nella tua vita. No te ante ella. Non ti arrendere davanti a questa. No te rindas ante el non ti arrendere davanti al fallimento. No te rindas ante las non ti arrendere davanti alle avversità. Dios está contigo. Dio è con te. Él le dice a Israel. Lo he dicho a Israel. Yo derrotaré a los enemigos que se levanten contra ti. Yo esconfigero a los enemigos que se meterán contra ti. La palabra dice que nosotros... En la palabra dice que noi. Vamos a condenar toda lengua. Condanaremos, condenaremos uh, cada lengua. Que se levante en nuestra contra. Que se alzará contra di noi. No somos perdedores. No siamo perdenti. No somos gente que retrocede. No somos gente que retrocede. Parecemos derrotados. Sembriamo confiados. Parecemos fracasados. Sembramos fallidos. Pero nada de eso somos. Pero no somos ni de questo Somos lo que Dios dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Gente de guerra, gente de valor. Gente de guerra y corajosa. Triunfantes en Cristo Jesús. Triunfantes en Cristo Jesús. Poderosos en batalla. Poderosos en la batalla. Sabemos que nuestro socorro viene de Jehová. Sabemos que la nuestra, el nuestro ayuda viene de, de Jesús. Y aunque te traicionen. Y aunque, uh, aunque se si te tradiscono. Aunque la gente te falle. Aunque se si la gente te tradisce. Aunque haya personas anche se ci sono persone in chi tu pusiste la speranza in cui tu hai messo la tua speranza e, esas te e queste persone ti hanno deluso tu le sei entregaste tutto tu gli hai dato tutto tu le diste tutto tu gli hai dato tutto però devi sapere pero, pero debéis saber nunca que dios mai te abandonará nunca te abandonará, te abandonará. nunca te traicionará no te abandonará mai ni te tradirá. Jesús en su momento crítico Jesús en su momento crítico pidió fuerzas a aquel que se las podía dar ha chiesto forze a aquel que podía darcela. No buscó la fuerza en sus discípulos no ha messo la forza en sus discepoli no buscó su fuerza en las multitudes no ha cercato la sua forza nelle multitudes. buscó las fuerzas en aquel Ma ha cercato la sua forza en aquel? colui que lo llenó de gozo y esperanza que la ha riempito di joy y esperanza para enfrentar la cruz y la misma muerte. Para afrontar la cruz y la muerte. Y si él venció la muerte. Y se si le ha visto la muerte. Nosotros también la vencemos. Anche porque él así lo dijo. La, anche no la vinciaba porque así ha detto. Él dijo: Porque yo vivo, vosotros viviréis. Le ha dicho: uh, Porque yo vivo, también vivrete. Yo he vencido al mundo. Yo he vinto al mundo. Por eso Jesús es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo. No tenemos derecho. No tenemos derecho a abandonar el propósito. A abandonar el propósito. Porque tenemos todas las armas. Porque tenemos todas las armas. Que él nos ha provisto. Que él nos ha dato. Somos gente bien equipada para la batalla. Somos gente bien eh, equipada para la batalla. Y tenemos un gran general. Y e tenemos un gran general. Que va al frente. Que va davanti que nos ayuda a vencer que nos ayuda a vincere que nos ayuda a dar pasos de gloria y de fe que nos ayuda a dar pasos de gloria y de fe por eso nuestra vista por eso la nuestra vista no debe apartarse de Jesús no debe allontanarse de Jesús porque si él venció Perché, se lui ha vinto, noi autres también pensemos, y venceremos. Anche noi abbiamo vinto e vinceremo. Quando noi sentiamo desanimati, yen, quando ci si sentiamo scoraggiati davanti a Dio, pensiamo in Gesù. E pensemos a los hombres che Él nos dejó. E pensiamo negli uomini che ci ha lasciato. Como ejemplos como ejemplo para seguirlos para seguir, seguirlo alguien un ejemplo claro ha dejado un ejemplo muy claro fue el gran apóstol Pablo el apóstol Pablo Dios le dice Jesús le dice Pablo Dios, eh, Jesús le dice Paolo es necesario que prediques en Roma Debe predicar en Roma cumpliendo esa misión el apóstol cumpliendo esta misión el apóstol sufrió el naufragio ha sufrido un naufragio la tempestad la tempesta y una serpiente ¿Y una serpiente se prendió de su brazo eh, y se si atascada al brazo cuando todos pensaban que él iba a morir cuando tutti pensavano che sarebbe morto cuando todos esperaban que cuando tutti se si aspettavano che rifiutasse quella chiamata, dice la Bibbia. Passava il tempo e l'uomo era intatto. è passato il tempo e quell'uomo era intatto. Eso nos demuestra a nosotros. Questo ci dimostra a noi. Que si pongo mis ojos en Jesús. Que se si meto mis ojos en Jesús. Y en los propósitos eternos y en los objetivos eternos no habrá naufragio no ci sará naufragio ni serpiente ni una serpiente que se interponga en mi camino que se meterá en mi camino por eso es precioso por eso es muy bello que en estos tiempos tan difíciles che in questi tempi così difficili? No sacremos nuestra mirada. Non distorciamo la nostro il nostro sguardo. Del nostro Signore Gesù Cristo. Dal nostro Signore Gesù Cristo. Él nos va a ayudar y nos va a sostener. Luis si aiuterà e ci sosterrà. Y el propósito eterno de nuestras vidas será cumplido. El propósito eterno de nuestras vidas se cumplirá. Así que, por lo tanto, queridos. Quindi Dio. Queridos hermanos. Ah, amati fratelli. Les animo en el nombre del Señor. Vi incoraggio nel en nome del Signore. A no desmayar, pase lo que pase. A no estancar de cualquier cosa suceda. Esta plaga que azota al mundo entero. Esta plaga que uh, af afecta al mundo entero. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Que caerán mil y diez mil, pero a ti no llega que caerán mil a la lado de destra y diez mil a lado a pero a ti no llegará. Jesús es nuestro sostén. Jesús es nuestro sostén. Nuestro ejemplo. El nuestro ejemplo. De perseverancia, de fe. De perseverancia, en fe. Y de conquista. Y de conquista. Así que, amado apóstol Vincenzo, Quindi, amato Apostolo Vincenzo, amata congregazione, amata congregazione, come dice una vecchia canzone cristiana, come dice una vecchia canzone cristiana, firmes y adelantes, fermi e avanti, questo è della fe. Questo è della fe. Okay. Ah, è semplice esiti della fede che Gesù non vede perché Gesù ci vede apostolo Vincenzo apostolo Vincenzo este lascia questo luogo in modo che il pastore possa continuare se si deve pregare preghiamo e si voglio invitare Vale, è molto... Eternamente grato. Ah, eternamente è molto... Eternamente, eternamente grato. Sì, voglio invitare le persone che ci stanno ascoltando. Voglio uh, invitare le persone che non stanno ascoltando. Se hanno delle richieste di preghiera... Si tiene peticiones de oración. Di scriverle nei commenti. Di scriverle nei commenti. Perché fra un momento andremo a pregare. Perché in un momento vamos a orarci para todos los que están viendo esta transmisión. Para todos los que vais a escribir en los comentarios. E anche per quelli que guarderanno questa trasmissione, y también por los que van a mirar esta transmisión. La, la porque muchos no la pueden verla en esta hora porque están ocupados quizás. Magari sono al lavoro, sono impegnati altre cose. Puede que en el trabajo en otras cosas. Pero che sempre algo che siempre pasa es que los días más adelante más personas ven la transmisión entonces vamos a orar para ellos también la parola è stata una parola molto importante palabra fue una palabra muy importante Porque en situazioni difficili difíciles. difíciles nosotros con los ojos puntados su Jesús. Tenemos que quedarnos con los ojos puestos en Jesús. Estos son los momentos en que el dubbio es más fuerte. Estos son los momentos en que la duda es más fuerte. Los momentos en cui todo quello que abbiamo fatto siempre se ha estado Momentos en que todo lo que hemos hecho parece inútil come dice la parola de tí pero como dice la palabra de dios como se ha predicato el apóstolo como nos predicó el apóstol no dobbiamo rimanere con i nostri occhi fissati su gesù tenemos que quedarnos con los ojos puestos en jesús dobbiamo rimanere con el piano de dio davanti a nostri occhi tenemos que quedarnos con el plan de dios delante de nuestros ojos porque Jesús non ci ha detto che sarebbe stato sempre fácil porque jesús nunca nos dijo que iba a ser fácil no se ha detto que no aremos mai avuto problem no nos dijo que no íbamos a tener problemas. Antes he dicho que seremos perseguidos. De hecho dijo que íbamos a ser perseguidos. Que muchos que avevano casa avrebbero dovuto la propria casa. Que muchos que tenían una casa tenían que dejarla. Es tutta que che la historia del cristianesimo? Y toda la que es la historia del cristianismo. Se parla di martiri. Non de martí martires. Si parla di persone che sono state bruciate per la loro fede. Allora de personas quemadas por su fe persone che sono state messe in croce como fu messo Gesù. Persone che furono questa sulla cruz come Jesús. Gesù. L'unico peccato che abbiamo commesso? El único peccato che habían han hecho. Per il mondo erano pazzi. Per il mondo stavano locos. Perché seguivano Gesù Cristo? Perché seguían Jesucristo. Però eh de verità non erano pazzi. Però in realtà non erano locos. Erano persone che avevano fede in Dio. Eran personas que tenían fe en Dios. E erano disposte a dare anche la vita. Y eran dispuestos Jesús. a dar hasta la vida por el señor Y e nosotros queremos ser personas de fe e la fede non si vede le y la fe no se ve cuando las cosas van bien stasera, Pero como el apóstol nos dijo esta noche en nei momenti difficili en los momentos difíciles, nei di dubbio e di momentos de duda y difficoltàd e quindi voglio invitare adesso l'apostolo a pregare Assi, voglio invitare la posta Abbiamo una richiesta di preghiera. Tenemos una petición de oración. Per progetti economici e di ministerio nella città di Fuerteventura. Por proyectos económicos y para el ministerio de Fuerteventura. Dove abbiamo un gruppo che appartiene al nostro ministerio Luci delle Nazioni. Tenemos un grupo que pertenece a nuestro ministerio Luz de las Naciones. Siamo in differenti paesi. Siamo in differenti paesi. In differenti zone d'Italia? Dipendono sono stati d'Italia? In diverse zone di Spagna. di Spagna Siamo in Venezuela. In Venezuela. E anche in Perù. E anche in Perù. quindi eh, questo gruppo a Forteventura. Oresto este gruppo in Forteventura, che è guidato da eh, Diana e Luca. Guidato por Luca e Diana que son una copia extraordinaria de servidores de Dios que son una gran pareja de servidores de Dios. Nos está pidiendo oración para los proyectos económicos y para su ministerio. Y, quindi voy a invitar a la apóstol Tejeda a orar a pegar. Entonces quiero animar al apóstol Tejeda para orar. Perfecto. perfecto, perfecto. Es bueno saber que Dios es bueno saber que Dios es dueño del oro y de la plata, el capo del, del oro y del argento. Y nosotros, En nosotros, somos sus herederos. Siamo sus herederos. Por lo tanto, Entonces, todo, todo lo del Padre también es mío. Tutto quello del padre è anche mio. Así que esos proyectos económicos. Quindi questi progetti economici. Para el ministerio Dios los va a soltar hoy. Pero el ministerio Dios los sellará hoy. Y los milagros en la economía. En milagros en la economía. Serán preciosos saranno incredibili oramos preghiamo padre honramos tu nombre padre onoriamo il tuo nome te damos gracias ti ringraziamo por Gesù Cristo tu hijo per Gesù tuo figlio Por tu tuo santo per il tuo spirito santo Creemos que en esta hora, creemos que en esta hora, la economía se abrirá sobre este ministerio. la economía se abrirá su questo ministerio. Y esos proyectos, y estos proyectos, y estos proyectos vendrán tan rápidos, serán così veloci, y tan fuerte, y così forti. Que tú les vas a sorprender en los días que vienen. Que tú les sorprenderás en los próximos días. Tú traerás de algún lugar. Tú porterás de cualquier lugar. La economía abierta. La economía abierta. Y despertarás en los hijos. Y despegarás en los hijos. De la casa donde están pastoreando, de la casa donde están pastoreando, nuestros hermanos, nuestros fratelli. los hijos vendrán con la economía, y los hijos con la economía, y la pondrán a los pies, y la meterán a los propios pies, de aquellos que hacen la obra, y quelli aquellos que hacen l'opera. Y si hay alguien más que está escuchando. Ese, si ¿algún otro que está ascoltando? Y que verán estos videos. y verán i questi Necesitan ser sanados. hanno han bisogno di essere sani. Habrá milagros creativos. Ci saranno miracoli creativi? Porque tú eres el mismo. Porque tú eres lo mismo. De ayer, de hoy y por los siglos. De ieri, hoy y por los siglos. Habrá salud. Ci sarà salud. Habrá economía abierta. Ci será economía abierta. No habrá hijos e hijas. No ci saranno figli e figlie. Que digan pan, dice tu palabra. Que uh, fanno... Que me que me indicaron los pane. Porque tú eres el dueño de todo. Porque tú eres el capo de todo. Oramos para que el espíritu de obediencia. Preghemos porque el espíritu de obediencia domine la vida de tus hijos. Domine la vida de tus hijos. Y seamos gente que ci sea gente. De propósitos eternos en esta tierra. Con propósitos eternos en esta tierra. A cada uno. Que va a ver. Que va a ver esta cosa. Que toda la bendición del Eterno Señor. Que toda la bendición del Señor Eterno. Venga sobre ellos. Sara sobre ti, loro. Que el Señor los sorprenda en estos días. Que el Señor vi sorprenda en estos días. En crecimiento. En crecimiento. En fe, en esperanza y en amor. In pena, en fe, esperanza y en amor. Que el ministerio crezca. Como Dios ha planeado, como Esperamos los resultados excelentes de tu parte, padre. Esperamos resultados excelentes de parte tuya, señor. Te damos gracias. Te agradecemos Por tanto, amor. Por tanto, amor. Apóstol Vicenzo. Deseo de todo corazón a Vosotros Vincenzo de todo cuore que el vuestro ministerio siga avanzando, siga creciendo, continúe avanti e y a crescere. El Señor dijo: "Pídeme e ti y te daré". Por el, el Señor ha dicho: ser, y te daré como ereditar las naciones. Que lo Spirito Santo lo llene de sabiduría. De inteligencia y de visión. Que el Espíritu Santo lo riempie de saggezza, de sapienza y de bendición. Y de toda gracia abundante. Y de toda la gracia y la abundancia. Para adelante, para andar adelante. La maravillosa congregación en la cual Dios te ha puesto. La fantastica congregazione in cui ti ti ha posto è meraviglioso vedere che serve con tua famiglia. È meraviglioso vedere che servi con la tua famiglia. In modo che tutti quelli che stanno nella tua casa ministeriale passano a vedere il tuo esempio e seguirlo. Para tener una casa fuerte y bendecida. ¿Para ver una casa fuerte y bendita? Creemos que así será. Creemos que será así. Porque Dios te puso para marcar diferencias. Porque Dios te ha puesto para marcar la diferencia. Y la gente verá en ti. Y la gente verá en ti. Un hombre íntegro. Un hombre íntegro. Sabio sabio eh, saggio. prudente, prudente y recto en las cosas eternas, y uh, recto en las cosas eternas. Bendigo toda tu familia, bendigo toda toda la la... La tu Que el Señor los multiplique en gran manera que el Señor te multiplique de grande manera. Y si el Señor no viene antes. si el Señor no viene prima? Esperamos espero poder estrecharnos. Ah, espero poder un abrazo hacer. fraterno. Te amamos en gran manera ¿Cambia? en esta casa en esta casa. Muchas gracias por tanto privilegio. Muchas gracias por tanto privilegio. Muchísimas gracias, Pastor Vincenzo. Muchas gracias, Pastor Vincenzo. Y saludos a las congregaciones de distintas partes. Y saludo también a las congregaciones de diferentes partes del mundo que usted está. Diversas Diverse partes del mundo que tú estás paternizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Molte gracias, gracias. Eterna. Y benedición eterna. Amén. Es fue un honor poderte avere qui con noi. aquí con nosotros. Fue un honor tenerte aquí con nosotros. Y en esta transmisión virtuale. esta transmisión virtual. Aunque ormai ahora como Iglesia, nos estamos acostumbrando siempre más a usar estos medios. También como Iglesia siempre nos estamos acostumbrando más a usar estos medios. Es bueno poder decir que servimos al Señor con la familia. Y es bonito poder decir que servimos al Señor con la familia. Yo siempre lo digo, mi equipo principal es la mi familia. Yo siempre lo digo, mi equipo principal es mi familia che dovunque andiamo, qualunque chiesa affonderemo, y pues en cualquier lugar vamos, en cualquier iglesia fundamos. Sempre c'è la famiglia che è il nucleo principale dopo cui, da cui dopo si sviluppa tutto. Sempre la famiglia che è il nucleo principale da quale si sviluppa tutto. E questo è anche quello che insegniamo alle chiese eh, che sono nel nostro ministero. Eso es también lo que enseñamos en las iglesias es que están en nuestro ministerio. Che devono avere una relazione forte con Dio? Que tienen que tener una relación fuerte con Dios. Deben haber una familia fuerte en Dios. Tienen que tener una familia fuerte en Dios. Y después deben un ministerio. Y después tener un ministerio. Porque si no tienen una relación fuerte con Dios. Porque si no tienen una relación fuerte con Dios. No sirve a nada el ministerio. El ministerio no sirve de nada. se no una familia fuerte en Dios. Si no tiene una familia fuerte en Dios. El ministerio no sirve nada. El ministerio no sirve de nada. ¿A qué sirve ganar todo el mundo? ¿De qué sirve ganar todo el mundo? Y perder a la propia familia. Y perder tu propia familia. Esfortunadamente, ci son tantos servidores que tienen familias destruidas. Y desafortunadamente hay muchos siervos que tienen familias destruidas. Que han bisogno de ser construidas. Que necesitan ser construidas y e e nosotros como ministerio también estamos aquí para ayudar a otros ministerios eh, sempre dico c'è una fra una e una cobertura. siempre digo hay una diferencia entre una paternidad y una cobertura tanti vogliono un nome da mettere fuori culto parte muchos quieren tener un nombre para poner fuera del lugar de culto decir que pertenecen a algo a alguien pero noi non siamo così. pero no somos así Noi lavoriamo con le persone che sono nel nostro ministero. Nosotros trabajamos con las personas en nuestro ministerio. In modo che possano sviluppare una famiglia integra. Para que desarrollen una familia íntegra. E un ministero integro. Y un ministero íntegro. Questo non è facile. Esto no es fácil. C'è bisogno di tempo. Se necesita mucho tiempo. Però poi alla fine si vede il frutto. Pero al final se ve el fruto. E quindi voglio ringraziare l'Apostolo Tejeda. Entonces quiero agradecer apóstol Tejeda. Que una persona íntegra. Que integra, es una persona íntegra. Cuando usted en Israel a predicar en esta conferencia de apóstoles y profetas? Cuando fui en Israel a predicar en esta conferencia de apóstoles y profetas. C'erano tante persone? Había muchas personas. Pero algunas de estas me sono rimaste nel cuore. Però algunas di se me quedaron en el corazón. una di queste persone era l'apostolo Tejeda. E una de estas personas era el apóstol Tejeda. El Tejeda. Porque si vede cuando c'è un cuore sincero per Dio. Porque se ve cuando hay un corazón sincero por Dios. Un coraje que ama a Dios. Un corazón que ama a Dios. Que es lo que Dios está buscando. Que es el que Dios está buscando. Dios no cerca personas importantes o que se sienten importantes. Dios no busca personas importantes o que se sienten importantes. más personas que han un coraje simple? Sino que personas que tienen un corazón simple. es que pueden ser instrumentos en las manos de un gran Dios. Y que pueden ser instrumentos en las manos de un gran Dios. E tu serás una persona così Y tú eres una persona así. Sono sicuro que la tua chiesa será benedetta. Y tú eres una así. estoy segura de que tu iglesia será bendecida. Y que serán felices de avere un apóstol come te. Y que serán felices de tener un apóstol como tú. Con esto quiero salutartes. Con esto quiero saludarte. Voglio salutare anche tutte le personas que ci están seguendo. Quiero saludar también a las personas que nos están siguiendo. state altre richieste de preghiera? ¿Han habido otras peticiones de oración? per la, il Perù per la situazione politica che c'è in Perù per la situazione politica in Perù per i giovani della Chiesa attivando Fede che è un'altra Chiesa che fa capo al nostro ministero per uh, los jóvenes de la Iglesia activando Fede que es una Iglesia también de nuestro ministerio che si trova in Perù en Perú dei pastori uh, Oscar e Sandra dello stesso pastore Oscar e Sandra che anche voglio salutare che también quiero saludar Poi abbiamo una richiesta de eh, preghiera eh, per el virus pero el coronavirus tenemos una petición de oración por el virus y e altre peticiones seguramente se aggiungerán eh, nei, nei prossimi giorni y también otras peticiones se van a añadir en los próximos días seies fácil se espera si tienes si peticiones déjenos saber que aggiungeremo nei nostri gruppi di preghiera de intercesión porque os vamos a añadir nuestros grupos de intercesión. en modo que possiate ricevere la benedizione e la vittoria in quello che state cercando. Per che potessi ricevere la benedizione e la vittoria in quello che stai buscando. Con questo vogliamo salutare tutti coloro che ci stanno guardando. Con questo vogliamo salutare tutti coloro che ci stanno mirando. E Più che un saluto è un arrivederci. E più che un saluto è un adios. A presto. E sono hasta sta pronto. Perché sicuramente ci rivedremo. Porque seguramente nos vamos a ver otra vez quindi voy benedire saludar así que os quiero bendecir y saludar y diciamo también argentina que es también, una tierra particular también queremos bendecir a argentina que es una tierra particular es una segunda italia es una segunda italia si muchísimos moltissimi ahí en argentina hay muchos ahí en argentina quindi que argentina possa vivir un cambiamento y también queremos dar para que argentina pueda vivir un cambio Sia espiritual que materiale. Y espiritual y material. En modo que pueda tornar ad essere una, eh, un lugar de risveglio Para que pueda volver a ser una tierra de avivamiento. Y que da lì il risveglio possa estendersi per su, tutto el risueño pueda estenderse por todo el Y que de ahí se pueda extender por todo Sudamérica. Así que un saludo, y muchas bendiciones. Y, ci sentiamo presto. y nos vemos. Uh, y hasta pronto. Dios vi benedica. Dios os bendiga. Jonas.